Creo que ya estamos. Ahora sí. Mm -hmm. Okay. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia. Un programa creado para ti, para que puedas encontrar tu guía interna, tu luz. Saber que tú sí sabes que toda esa información está en tu interior, solamente hay que empezar a recordar, a saber que realmente existe esa luz en tu interior. El día de hoy tenemos a un querido amigo, Ernesto. Que eh, nos trae una lectura de, en predicciones del 2022 y nos va a platicar un poquito de cómo viene el año, nos va a hacer unas tiradas y nos va a explicar bien sobre las runas porque él también da cursos de runas por si alguien eh, se anima pues también él está eh, pues con toda esta sabiduría y bueno nos va a, él nos va a platicar todo sobre eso y bueno, también eh, antes de iniciar y ya darle paso a, a mi invitado, voy a leer cuál es el ángel que, que nos va a estar acompañando en estos días. Eh, Cuáles son las energías que, que podemos estar eh, experimentando y bueno pues para poder dedicar a este ángel de acuerdo a la cabalá es el ángel número 53 que se llama nanael que significa dios que rebajas los orgullos la esencia que aporta es la comunicación espiritual las personas que bueno pues cumplen años hoy están regidos por este ángel también pero también nosotros podemos experimentar que eh, al igual que el ángel ariel permitía conocer la verdad sobre la, la naturaleza, Nanael nos permite comprender los secretos del Espíritu. Por eso Nanael es la esencia que nos pone en el camino de la comunicación espiritual. Es pues la esencia de los eclesiásticos, pero también es la esencia de los profesores y de cuantos nos enseñan, pues ellos saben que los influenciados por Nanael gustan de la vida privada, del reposo y la meditación. Eh, ahora bien, esta esencia es asimilada por las personas y que se convierten en eh, personas más espirituales o el día de hoy podemos estar más en contacto con nuestra voz interior y... Eh, es tiempo también de dar y recibir consejos y que lo que nos otorga también es la inspiración para que nosotros podamos hacer el estudio de las altas ciencias nos inspira en sus trabajos en los profesores, magistrados y legisladores, adquirir el conocimiento trascendental mediante la meditación, Nanael nos ayuda a comprender los secretos de nuestro propio espíritu así que te recomiendo que prendas una velita para este, este este ángel y que también es tiempo de vencer el orgullo y la insolencia. Así que ahí hay que poner esa tarea eh, para nosotros. Y ahora sí eh, voy a voy a presentar ya bien, bien en forma eh, a mi querido amigo vikingo Tirson. Él ha trabajado... Eh, pues como chamán y aparte de todo esto también esta parte de las runas, de, de todo este conocimiento eh, nórdico y que pues lo hace muy bien. Me, a mí me gusta, me, a mí me ha hecho lecturas de runas. Eh, están muy padres eh, y bueno, pues ahora nos eh, va a enseñar, nos va a traer a ver, eh, a hablar sobre el 2022. Ahora sí, Ernesto, platícanos todo. Hola, hola May. muy, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos eh, para platicarles eh, un poquito de lo del 2022, el cómo va a estar el año precisamente aún en un sentido colectivo para todos, eh, muy diferente al individual, pero bueno, eh, saqué esta lectura y de antemano quiero darles antes de entrar de lleno en materia de lo que se espera para el año que entra. Esa es la salida de muchos recordarán que en el 2012, cuando se hablaba que se iba a acabar el mundo y que entramos en un ciclo de que los mayas llamaban el tiempo del no tiempo, que era el principio que hablaban en el calendario, que entramos en el 2012. Del 2012 a, a este año que está concluyendo pasaron nueve años, que fueron nueve años de inframundo, en el cual eh, todos sus largos nueve años fueron como un día, el amanecer, eh, mediodía, el atardecer, el anochecer y la completa oscuridad. El año pasado, que fue el 2020 el 2021, fue la completa oscuridad de, de este ciclo y por eso es que llegó como vamos a llamarle como prueba esta parte de la pandemia que que vivimos mundialmente y pues bueno, el 2022 qué nos va a traer, es la entrada del sexo sol en el calendario mexica. Vaya, me apego mucho a lo mexica con lo con lo nórdico, muchas muchas combinaciones en calendario de lo que se habla y se escucha. Entonces, pues bueno, va a ser un año relativamente bueno. Para los que chambearon, para los que se dedicaron un poquito eh, en la cuestión espiritual. Lógicamente, los que no han podido soltar eh, la materia, pues eh, seguirán las pruebas un poquito fuertes, pero bueno, eh, esperemos que la mayoría hayan, hayan trabajado y estemos bien para seguir laborando. Y pues bueno, eh, con gusto eh, estaré respondiendo preguntas. Eh, eh, de, de lo que de las dudas que tengan y ahorita les iré narrando eh, la lectura cómo salió en este caso la lectura que hice para el programa es una lectura en la cual los que saben un poquito de runas de los que nos están viendo y escuchando pues literalmente en esta lectura no se pide eh, que Odín que es el dios de este sendero eh, sea el que nos narre el año como ustedes saben, Odín es el único que sabe las cuestiones individuales, ¿no? Sabe de tu vida directo, pero no sabe a un nivel colectivo. Entonces, en esa lectura se trabaja con la diosa eh, Freya, no con Yeran, eh, perdón, que es la que ve todo el sistema colectivo para ver qué sucederá en el 2022. ¿Quién no sé si es que... eh, esta Dios? A ver, platícanos un, antes de que inicies para aclarar esas dudas para los Yeren, que no sabemos eh, nada de esto. Ok, mira, Jiren es como la, la esposa de Odín, eh, es como la, es la que le llevamos eh, como el listón de cuando vamos a nacer en lo colectivo, eh, la que te induce en qué año por las, por las vidas que has tenido. Mira, vaya, para que explique mejor y sea más preciso. A la gente que, que murió del COVID en esos años que tuvieron esa enfermedad y no lograron eh, resistir, lógicamente eh, la siguiente etapa de reencarnación, para los que creen en la reencarnación, no va a ser precisamente que vuelvan a nacer en el 2060, 2045, no. Como ellos no lograron pasar la prueba de lo que llamamos aquí coronavirus o COVID, su siguiente etapa va a ser volver a reencarnar en la etapa donde estuvo este, esta pandemia. ¿Ok? Sí me van entendiendo. Entonces, en lo, para lo nórdico es el tejer líneas. Y nosotros tejemos como unos listones de nuestra cuestión individual y nuestra cuestión colectiva. A lo mejor nosotros en un momento de nacer decimos, bueno, como individual yo quiero llegar a corregir eh, la infidelidad, eh, eh, tantas cuestiones que a lo mejor mis padres no lograron estar conmigo desde niño, fui huérfano, todo eso es una cuestión individual. Pero ya en la cuestión colectiva, si en la anterior reencarnación, eh, morimos eh, por el COVID, en la siguiente reencarnación volverás a nacer en el año 2021. Recuerden que todas las líneas de tiempo se manejan en un solo instante. No va el proceso como nosotros lo entendemos de que el calendario va rigiendo, va avanzando. Sí, no. es lineal, o sea, en realidad no es una, una línea lo que se sigue. Entonces, eso es Geran. Geran es como la madre de los tiempos, los ciclos. La que cierra o abre ciclos eh, en, en, lo, en los tiempos. Entonces, esta, esta runa que primordialmente en lo nórdico también se utiliza los días sábados, que... Eh, muchos lo manejan que como los sábados, que es el día de la luz violeta, el llama violeta, perdón, o lo manejan como el día de Jesús. En eh, los nórdicos se maneja el sábado como el día de cierre de ciclos o apertura de ciclos para cerrar ciclos, vaya de, de cerrar ciclos de, de, de enfermedad, cerrar ciclos de toda esa cosa que no necesitamos y abrir un ciclo nuevo. Entonces, en este caso, Yeran, que es como la madre de los tiempos, es la que nos va a permitir ver cómo va a estar eh, el año 2022, eh, que en este caso tomé una lectura, eh, in, eh, vaya, colectiva para lo que es, en este, en este caso sería México, ¿ok? No sé si te, hasta aquí tengan una duda, les sigo periqueando. Tú sigue tú sígale tú yo aquí estoy compartiendo ahorita eh, en el grupo eh, en, el, en tu grupo para, para que sepan que okay. ya estás aquí. Y sí, porque muchos están que no se pueden conectar. Pero bueno, entonces mira, en la, en la lectura que yo saco, que les doy en este momento, eh, vaya, va saliendo mes por mes una runa que me va diciendo a nivel de que habla de todo lo, de todo lo que podría estar pasando eh, en todo, vaya, en lo económico, en la pareja en la salud, eh, en lo laboral, en lo que tú quieras conocer, en una sola tirada sale todo. Y en este caso para México, pues empezamos por el mes de diciembre. Este, eh, normalmente esta predicción que hacemos ahorita, tiene lógicamente la duración de todo el año siguiente, terminaría en diciembre del año que entra. Entonces ahorita nos está marcando y nos sale en el mes de diciembre la runa de dag. Esta runa quiere decir eh, lo que todo sale a la luz. Va a haber muchas noticias de lo cual nos vamos a empezar a enterar. Va a salir mucha información que estaba oculta y que ya no puede ser, este, pues, seguirlo tapando. Entonces diciembre va a ser una apertura muy, muy, muy, muy fuerte de energía, muy fuerte de conocimiento, muy fuerte de todo lo que necesitamos saber y entender. El mes de enero nos trae una runa que se llama Nort que es como el dios del, del hielo. Esto más que nada es como el tiempo del invierno, el que la gente o en este caso México tiene que eh, como los osos, ¿no? Después de que invierna todo el tiempo, eh, salir con ideas nuevas para la primavera, para lo que van a ejercer durante el próximo año, ¿ok? Entonces recordamos que todos los, eh, todos los países donde neva, de ahí salen los relojes más caros del mundo, que en esos tiempos, mientras ellos están, eh, pues vaya en sus casas, eh, recluidos por el frío que salen, no salen, están creando están innovando cosas eso es lo que nos marca para el mes de enero innovar lo que vas a crear en el 2022 eh, en este caso después en eh, febrero es un mes Entonces, ahí me gustaría hacer como una aclaración en ese sentido porque coincido contigo uh -huh. en que viene una renovación en todos los patrones que nosotros veníamos eh, haciendo tanto a nivel amoroso, tanto a nivel en cuestión de trabajo, el enfoque que le estamos dando a nuestra vida es una revolución y que tenemos que aprender a desapegarnos de cómo veníamos haciendo las cosas y coincido contigo en muchos sentidos también en que este diciembre van a venir destapes de muchos países en donde existía información oculta cosas que no querían que se enteraran y, y van a salir entonces nosotros tenemos que estar como muy receptivos a toda esa energía que se está dando y aprovecharla pues a nuestro favor, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, esa información que créeme que nos va a enriquecer mucho, no es de verlo con miedo, sino de entenderlo, de empezar a asimilar todo, de los cambios, de lo que no te habías enterado, para empezar a, a tener un progreso nuevo. Entonces, estas runas, es, créeme que me encantan porque son muchísimosas, les digo. Este, <risa> eh, nos abre, pero siempre eh, no es que manden la runa, nos dan ese consejo de lo que viene y lo que nos puede, eh, pues podemos hacer, ¿no? No es este, como un orden de que ellos nos dan. Entonces, este te decía que está en hablando, el mes de febrero vienen retos, como en todo, eh, empezamos con retos después de, de salir de ese invierno, de salir de casa, empiezan los retos para lo nuevo que vamos a empezar a generar como país. Eh, sigue marzo, entra nuevamente la runa de Yeran, que te hablaba de cambio de ciclos. Te recordarás que por el 2010, 2012, se hablaba de que toda esta parte de la espiritualidad iniciaría en México, comenzaría en México. ¿Por qué? Porque México es como eh, no es... Más bien, eh, México es el chakra corazón de Gaia de la tierra, de Pachamama. Entonces, aquí eh, la ciudad de México está rodeada de volcanes, que es lo que asimila al centro, eh, al chakra corazón de, de, de, de la tierra. Entonces, aquí empezará el cambio, eh, vaya de, de visión, de dejar de los apegos, de dejar de ver con todo este tipo que estamos hablando de los cambios que vamos a empezar a recibir a partir de este mes. Y se asocia eh, en marzo con un eclipse que va a haber. Exactamente, exactamente empieza con eclipses y todos estos cambios que tú estás viendo ahorita los cambios que, que hubo con los eclipses que tuvimos en el mes de, de, de el 4 de diciembre, el solar y el anterior lunar que sí nos han removido mucho en la parte emocional y ahorita pues está repercutiendo mucho en la parte social, todo este, toda esta sombra que pegó con el eclipse solar del 4 de diciembre. Y pues bueno, abril, eh, empezar a pasar las pruebas en las cuales nos sentíamos sumamente atorados, que no podíamos pasar o que veías tú y que preferías mejor hacerte el que no veía, voltearme al otro lado para no ver, eh, no volver a cargar. Es tiempo de pasar todas esas pruebas. Lógicamente, eh, Mayo te habla de estar en completo amor. Tenemos que estar en esta eh, nueva energía donde ya no debe de regir más el miedo, ya no debe de estar eh, rigiendo ninguna de estas eh, emociones tan... Eh, eh, tan de baja vibración que, que la gente se está, de, está eliminando y pues bueno, viene el mes de junio con un crecimiento increíble en donde nos habla de que ya la gente va a poderse acercar a, las, a los dioses, acercarse a su interior, el dios interno que tienen adentro, hacer más caso a lo que ellos perciben a su interior que esperar lo que les digan de fuera si sí me explicó, ya no vas a tener que esperar a que te digan, eh, hagan esto o vaya, el eh, eh, que nos sigan adoctrinando, ya tienes que hacer caso a tu interior que viene a partir de me, del medio año del 2022. Y de, en julio nos seguiría win que es una runa que nos habla de pasar las pruebas, de festejar lo nuevo, el siguiente medio año, el segundo semestre ya lo empezamos, que ya sería como por ahí el solsticio de de verano algo así eh, sí no el solsticio. recuerden que los equino aquí en la en la tirada que hago normalmente eh, te habla de los solsticios y los equinoccios ahorita los equinoccios sería el 21 de marzo y el 21 de septiembre que esos son como lo, lo, los los que hicieron más como para la limpieza para que los solticios del 21 de diciembre y el 21 de junio sirva para la cosecha. Recuerden que lo que van a hacer, que um, siempre se los he dicho, el 21 de diciembre de este año, para que se les cumplan más eh, a toda la gente que nos está escuchando y que hace sus rituales el 31, si quieren que ocurran mejor las cosas, hagan el 21 de, de diciembre, no el 31, un portal tiene cinco días de duración, cinco días antes, cinco días después. Si ustedes toman cuenta para el 31 de diciembre, que es cuando hacemos nuestro ritual de las uvas, de salir con las maletas de barrera, o todos los que ustedes saben hacer, eh, muchas veces no sucede porque ya el portal está cerrado, ni siquiera ni la colita alcanzamos este portal. Entonces, si quieren hacer sus rituales para el 21, es el día idóneo para que se cumpla todo esto. Lógicamente, lo que vamos a sembrar el 21 de, de diciembre nos va a servir para recoger el 21 de junio y, y lo que sembremos el 21 de junio lo recogemos el 21 de diciembre, ¿ok? Entonces, por eso es para que vayan entendiendo o vayan cuadrando como los calendarios de cómo eh, siempre por el mes de diciembre o por finales de año es que nos meten pues tanta programación del buen fin y arman esto y arman lo otro porque saben que las arcas están llenas. Y en, y en junio, cuando es el solsticio de, de, de junio, por eso es que nos meten como las vacaciones de verano, todo el mundo para viajar, para ir a la playa, normalmente vienen las, la, las compras de útiles para las escuelas y todo ese tipo de gastos. Entonces, el segundo semestre del 2022 nos está hablando ya de un reforzamiento ¿Qué va a pasar? El primer semestre es como de pruebas, pero ya el segundo semestre vienen como los regalos del universo, de Dios, o como le quieran llamar, vienen puros regalos para el disfrute de todo el colectivo. Entonces, desde, desde julio ya nos habla de empezar a celebrar muchas hazañas que haremos como, como país, de muchos logros que, que llegarán. Eh, no, nos sale para el mes de agosto eh, la runa de sol, el éxito. Eh, de vaya ya sea a nivel vamos a lograr grandes cosas como país, se notan por ahí cambios lo que muchas veces pensamos y ahorita les hablo políticamente de que ya ves que mucha, de, mucha gente habla de que no se ha logrado nada en esa sección que llevamos bueno, podría ser que a partir del 2022 a mediados de año empiecen a ver lo que espera mucha gente en la parte económica en la parte de crecimiento de a nivel país empecemos a a crecer a ser más justos y pues bueno nos habla de una época como le decimos aquí de vacas gordas de empezar a, a cosechar de muy mucho crecimiento para México y tenemos la tendencia de que México pase a ser uno de un país importante a nivel mundial eh, por muchas cosas que se pueden registrar aquí en México Uh -huh. No sé si tengan una pregunta. A ver, nada nos vamos por acá. Eh, voy a saludar a las personas que están conectadas y que también te están saludando. Voy uh -huh. a saludar a Adi Colín, Norma Salas, Anaid, Karen, Nora Ramos, Yvonne, Almanayeli Santos dice: Bendiciones, lindo día. Anita Enríquez, bonito día. Mabe, buenos días, Luz Estrada, Patricia Salinas. Soraya, excelente día, eh, Cepeda Cindy por acá anda, eh, Lucy Flores también desde Ecuador nos está saludando, Crisanta Moreno nos saluda, Mar Mar por acá bendiciones eh, y dice, bueno Crisanta nos comenta que él, ella sí tuvo una hermana y un sobrino que se fueron con, con esta parte del COVID, ella sí nos comenta eso. Y eh, Lucy Flores nos pregunta, dice, que será factible que diga algo eh, para Ecuador? Que si puedes decirles algo para, para Ecuador también. Ok. Y Doris García te saluda, Trinity eh, SB también, Rosy Díaz, eh, Leno también eh, te está saludando. Eh, recuerden entrar directamente a Almas en Conciencia. Eh, les recuerdo que al entrar directo a Almas en Conciencia podemos leer sus comentarios, eh, si están en cualquier otro este, compartido no vamos a poder leer sus los, los comentarios, así que asegúrense de estar directamente en Almas en Conciencia y también eh, de seguir a Vikingo en sus redes. Eh, ¿Cuál es tu, tu red social? ¿Cómo te encuentran, eh, vikingo? Mira, normalmente me encuentran por eh, en Facebook, por vikingo-tirson, en Instagram igual vikingo-tirson, para que no se pierde. Eh, me pueden encontrar todas las redes. Y si no, por WhatsApp me al 5542 80, 80 37 Ahí soy con mucho gusto dándoles informes de lo que... Nuevamente, es. otra vez, vuélvenos a repetir tu, tu número de, de WhatsApp para El que, número que es... 55, 42, 25, 80, 37. Ahorita lo que estoy haciendo normalmente, te platico rápidamente, cuando es como una lectura individual, ahorita lo que estoy haciendo, eh, normalmente esta lectura, si fuera una para ti, eh, voy al bosque con tiempo, eh, medito en el bosque, y pido al bosque me otorgue ramas de sus árboles. Lógicamente yo llego a quebrarlos, Recojo las ramas que están y corto las maderitas para que esta lectura, la lectura personalmente tuya, eh, la empiece yo a escribir en una madera. Del lado contrario, te hago un hechizo que igual dura lo que dura la lectura, un año, un día. ¿Con qué? ¿Qué vamos a hacer en el hechizo? Empezar a facilitar lo que en tu lectura te venía como como piedritas en el camino para que sea más fácil tu año. A eso le estoy sumando una coordenada de vida. Dependiendo tu fecha de nacimiento, se mueve la coordenada. ¿Esto qué es? En el 2022, si tú ves, es un año que comienza con dos y termina con dos. Esto está hablando de que va a ser, vamos a hacer como una olla express para los que no han trabajado, van a ser como una olla express que no tiene una válvula de escape. Ok, entonces, si ya lo vienes trabajando, lógicamente va a haber mucho más entendimiento de todo esto que les estoy eh, hablando. Pero bueno, eso es lo que les doy a nivel, eh, a nivel individual, eh, con, la, con la coordenada de tiempo, Mover tu fecha de nacimiento para que no haya altibajos en tu fecha, ¿ok? Y es como eh, una coordenada, es como cuando vas en el avión que te piden tu coordenada por donde vas. Cambiar el destino de tu viaje, de tu alma, para que sea más fácil. O, oh, lógicamente, no estamos cambiando el destino fijo, nomás estamos alineando la línea para que sea más fácil para la persona sí, lograr. que ahora sería como hablar sobre las líneas de tiempo en, en cuestión cuántica la cuántica se habla de que tú te puedes conectar a nuevas líneas de tiempo en donde no exista tanto sufrimiento, en donde no exista tanto dolor, en donde no exista eh, tantos obstáculos, como dices, y te conectas a nuevas líneas de tiempo, como dices, y la cuántica es de lo que también ahora este, se está hablando en cuestión de sanaciones cuánticas. Entonces, que ya se venía trabajando, nada más que ahora pues ya lo están descubriendo ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, para la para la chica que nos hablaba del Ecuador, pues nada, también eh, yo creo que eh, será, eh, sobre todo a nivel América, quiero que entiendan que ahorita por la etapa que entramos en el, 2000 de, en el 2012, eh, en la parte masculina y femenina, porque muchas veces hablo de lo masculino y lo femenino y no me, no me, no me entienden bien, vaya... A partir del 2012, la Tierra también tiene dos fosas nasales como nosotros los humanos. Eh, a partir del 2012, la Tierra dejó de respirar por su lado derecho, que viene siendo como el Himalaya. Ahora eh, la Tierra está respirando por su fosa izquierda, que es toda la cordillera. Eh, que tenemos aquí en Sudamérica, en América. Entonces, lo que se habla aquí también en México, como el cuarto, el quinto, el sexto sol, el cuarto sol estuvo eh, muy catalogado por el matricado, el quinto sol por el patriarcado, que fue pues todo lo de la conquista, toda la cuestión religiosa, toda esa parte. Hoy el sexto sol no va a ser ni patricado ni matricado, va a ser el equilibrio de esas fuerzas, ¿ok? Entonces, América es como... Esta parte femenina, chamánica, por eso es que ahorita estamos más en el auge de que cómo llama la atención lo chamánico lo, o el, esta parte de la magia interna que, que es lo que estamos trabajando, el reconocerte a tu sombra y también abrazarla, porque no es como algo que, de lo cual sientas pena, sino es abrazar lo que no ha entendido por vidas eh, tu, tu ser y hoy abrazarlo para que podamos eh, brincar ese salto cuántico del cual hablabas para poder eh, lograr tus objetivos personales que deseamos ok, entonces anoche pues me quedé un poquito meditando y canalizando y estuve ahí trabajando con, con mis loqueras y bueno pude, pude enlazarme con, una, con unos seres eh, unos seres este, luminosos lógicamente eh, de aquí, de, de, de Andrómeda, los cuales, pues, no estaban, eh, son seres que siempre están en contacto con nosotros, eh, ayudando a gran parte, y que Andrómeda es como un planeta anterior a lo, de, lo que después venían siendo los de las Pellades, de ahí donde viene la raza nórdica, entonces es como mucho el contacto que tengo yo con esos seres, que indudablemente yo venía a vivir como una experiencia aquí, Después, porque créeme que yo cuando he ido a, a ruinas como eh, aquí a las pirámides de Teotihuacán, pues digo, pues qué padre les quedaron, pero yo no, no logro ver vidas anteriores aquí en México. Pero bueno, me tocó venir aquí a pagar algunas pruebas, estar aquí en México para cubrir alguna parte del karma que se vive en este país. Y mira, con mucho gusto estoy aquí después de haber sido tan loco vikingo, bueno, hoy estamos y pertenecemos también a este hermoso país, y bueno, aquí con mucho gusto platicándoles a ustedes. Muy bien, ahora una pregunta, ¿cómo es que se da, o cómo es que eh, la, ellos, los nórdicos, descubren esta parte de los símbolos que son las runas? Porque a mí me llama mucho la atención, eh, pues que las runas tienen ciertos símbolos y que son, bueno, cierta información que ahorita nos vas a explicar. Uh -huh. eh, pero ¿cómo funciona? ¿O cómo es que ellos descubren eso? Bueno, las runas este en un principio son, son otor eh, otorgamientos. Las runas, eh, todo el origen de la runa se da cuando un, un loco como tu servidor o como cualquier otro, ese se llamaba Inga. Ajá. Este personaje que empieza en el sendero eh, es un personaje que sale como un guerrero, pero que un día eh, se cansa de estar metiendo la paz entre los gigantes que antes existían. No, digo, antes era, había más oxígeno, había más de gente enorme. Eh, se cansa de querer ser el guerrero que ponga la paz entre grupos. Él quiere subir a un árbol que aquí en el sendero se le llama yigdasil. Primero baja, como todos, primero baja hacia los inframundos. Allí encuentra a tres, a tres nornas o tres brujas, como le quieren llamar, eh, Skull, y Yurt, que son las que tejen los destinos fijos. Eh, al, al tomarse los destinos fijos, logra subir a la copa del árbol, porque él eh, lo que quería convertirse en un dios ese dios al decir a un águila que en el sendero se le llama el águila negra estaba soplando y por más que Odín le eh, digo Inge, le gritaba al águila negra pues no lo ve hasta que un día de tanto ver que estaba manoteándole a aquel loco voltea y lo vea y le dice bueno ¿qué quieres? ¿quién eres? y le dice oye ¿y a qué debo tu presencia? pues nada quiero ser un dios por esos tiempos no había dioses, no se sabía que era un dios. Entonces le pregunta el águila negra, que qué es un dios? Y Odín responde, el que lo sabe todo, lo entiende todo y lo maneja todo. ¿Ok? Le dice la, el águila negra a este ser, ¿y qué estás dispuesto a dar para que te conviertas en un dios? Eh, este otorga, ya había dado un ojo, ya había quitado había un ojo, ya no tenía nada, se clava la lanza en el hígado, sangra por nueve días, nueve noches. En la novena noche, a punto de terminar, la águila negra para eso, dice, suficiente, ok, no necesito que hagas más esto, se convierte en, en una deidad que se llama Odín. En ese momento recibe estas 25 piedras llamadas runas que entran en su hígado, le sanan y recibe el nombre de Odín. Gracias a otro personaje que la gente va a ubicar por las películas de Marvel, que se llama Loki, conocemos las runas. <coughs> en un convivio que tiene Loki con Odín, Loki toma sus runas de Odín y se las baja a los 13 sabios que había en la Tierra. A ellos les dice, yo no sé qué sea esto, no es mi trabajo, yo solamente se los dejo para que ustedes definan lo que van a hacer con este conocimiento. Se las quité a Odin Gracias a esa locura que hizo Loki, conocemos las runas y conocemos todo ese sendero. Se le llama, eh, por eso runa en nórdico quiere decir como misterio. Eh, ellos, eh, siempre había un, este, una junta, una reunión que hacían para ir definiendo una runa, el objetivo y el significado de cada runa que te muestro, que son piedras, eh, en el sentido de que, que, que quería decir. Entonces, eh, cuando se llega al porte de que cada runa tenía un significado, lógicamente se queda escrito. Cuando llega eh, en esta parte a quererlos evangelizar, la religión con, con toda esta onda, le dicen a los vikingos, oye, si tú me dices lo que quieres decir tus piedritas, no te quemo, pero te vas, pero si alguien te llega a agarrar por donde tú vayas, vas a decir que yo te quemé. Y esto, pues digo, va, voy a decir algo que si nos está yendo alguien de la tradición, todavía no asimilan lo que voy a decir. Bueno, gracias a ese vikingo que lo logra dar, el significado de las runas, pero que se le llaman runas viles, porque él da los significados al revés. Ahí te va, al revés. Te voy a decir por qué son al revés. Aquí quiero mostrarles esta runa, que se llama Algis. A ver, me lo voy a acercar. Ahí está. Sí, ¿Sí? se ve okay. perfecto. Sí. Bueno, esta runa así debe de ir. Algis, esto es protección. Esto es eh, ser, eh, tener la honestidad, ser fijo, tener protección. Pero bueno, como nos dieron las runas miles, o dio ese vikingo las runas viles ahora la encontramos así. Y nos dicen que esta runa es amor y paz, cuando te estoy hablando de que es todo lo contrario. Mm, okay. del símbolo. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh... Muchas runas empiezan a salir, mira, te voy a mostrar otra que eh, estábamos hablando de DAC y que se utilizan y no tenemos. Mira, esta runa se llama DAC, que es la del mes de diciembre que les hablaba de que va a salir toda la luz, ¿ok? A la sí. logran ver. Si ven, esta runa la tiene eh, el banco HCBC. Ajá, ajá sí. Y recordarás que cuando se cambia de vital a HCBC ponen esta runa. No les dijeron que esta runa saca la luz todo y fue cuando le encontraron los disturbios que tenía este banco. Okay. Okay. Entonces Ajá. todo tiene un significado. Por eso que se, se, se llaman las runas viles porque este vikingo con tal de salvar el pellejo da el significado contrario. Bueno, este vikingo el cual... Ahora aquí cuando llega a México, porque dicen me voy a unas tierras muy locas, muy excitantes, muy hermosas. Aquí llega eh, en su dragón. Normalmente para el sendero vikingo el fusionarse con los dragones es algo normal. Él llega fusionando su dragón en un weir que se le llama el dragón de agua. Aquí llega a un lugar llamado México en el cual lo ven en un dragón de agua pero nuestros antepasados no lo ven como dragón, lo ven como una serpiente emplumada, Entonces lo llaman Quetzalcóatl, ¿ok? Uh -huh. Después de que Quetzalcóatl aquí, y si no me creen, ahí está el... Eh, en Quí, en México, podemos encontrar ahí en Tajín, eh, que las tumbas de todos los emperadores que están ahí, hay runas. Tú dirías, ¿y qué tienen que ver las runas con Tajín? ¿Y qué tienen que ver las runas con todo esto? Bueno... Es toda la información porque el ser que el vikingo que llegó de allá con toda esa información, pues se llamaba Quetzalcoatl. Cuando Quetzalcoatl huye de México y se va de México, agarra los 64, los 64 libros del Inchan y se va a China. Y es el mismo dragón que vieron los mexicas, que vieron los mayas y que vieron en mucha parte de América, es el mismo dragón que ven los chinos con los 64 libros del Inchan. ¿Ok? Entonces, más o menos estoy dando el historial de dónde vienen todas estas piedritas. Y déjame decirte que ahorita cuando estás platicando que cuando Odín se clava esa lanza en el hígado por nueve días, en la Kabbalah, o sea, lo uh -huh. asocio a, a esa parte, cuando uno está meditando con los, con los 72 nombres de Dios, tienes que... Hacer la meditación a través de cabeza, corazón, hígado, hígado, cabeza, corazón, hígado. Entonces, para ellos el hígado es muy importante, o sea, para nosotros, este, para la cuestión energética, el hígado es muy importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hígado es el que materializa las cosas. Entonces, Exacto. o sea, es como cargarlo con tu energía, con tu pensamiento, sí, con el amor, con la, el amor incondicional, pero ¿quién va a aterrizar toda esa conciencia es a través del hígado? Entonces, eh, se materializa así. Entonces, por eso, cuando me estás platicando eso, me sorprende porque digo, claro, o sea, finalmente él materializó lo que él estaba buscando. Exactamente, Qué es lo que también eh, la segunda parte lo encontré con los incas, que es lo que ellos hablan de decir, dar tu correcto pensar, tu correcto sentir y tu correcto actuar. Cuando tú estás, esos tres, es cuando empieza a fluir mejor el universo contigo. Lógicamente, gente, ¿por qué hablo del trabajarnos nos irá mejor? Porque lógicamente, si ya empezamos a soltar los apegos de esta materia, todo lo que tiene el universo para dártelo, ya va a llegar sin, sin que haya murallas, vaya. Porque nosotros no permitimos, por las creencias que traemos, que recibir lo que todo el universo nos quiere dar. Entonces nosotros solitos bloqueamos toda esta parte de, de regalos, vaya, que nos tiene el universo. Entonces es una manera de todo este tiempo que tuvimos para ir trabajando, para irlo eh, mejorando para los siguientes tiempos que vienen y que están por llegar. Por eso cuando empecé con mi maestro, decíamos, eh, tenía un, un refrán que con el cual empezaba su, su, su programa, que de, decía... Eh, las, las profecías nos han alcanzado, 2012, 2021 las profecías por venir ahora es las profecías nos han alcanzado, estamos viviendo esas profecías y ya estamos en curso uh -huh. Cuestiones eh, de manera general para el 2022 en cuestión amorosa ¿cómo, ¿Cómo dicen las runas que nos van? En cuestión amorosa eh Va a ser un proceso, te digo, uh, el primer semestre que es como de prueba, que es lo mismo cuando te toman el curso y, y empiezan a integrar las runas, eh, siempre las runas te ayudan primero a soltar esa parte que no puedes. El primer semestre es como de muchos retos. A partir del segundo semestre es donde empiezan como los regalos. Es como toma tu estrellita en la frente por haberte portado bien, haber hecho tus tareas, tus pruebas, lo que tenías que hacer. En la cuestión de amor, vamos a tener que soltar todas aquellas partes donde eh, nos van a mostrar lo que estábamos equivocados en algo, por donde queríamos a fuerzas seguir caminando y que siempre nos marcaron un no un qué debemos de cambiar el rumbo entonces en la parte tanto de amor como de económica mira a partir de mayo nos cae la runa de orux que es la parte de dejar de hacer berrinches de estar enojados y cambiar a la frecuencia más de estar en amor para poder eh, trabajar eh, tanto a nivel de, de como de país como de individual va a ser un progreso eh, junto que vamos a poder alinear para poder hacer lo que hizo Loki, poder hablar con los dioses. Esto es con tu parte interior, te empieces ya a escuchar a ti mismo lo que tienes que decirte. Ok, muy bien. Entonces es todo un proceso <coughs> estos primeros seis meses ah. en donde ya es la conciencia... De lo nuevo que ya, no es de que va a venir, sino que ya está aquí y empieza sí. ya a integrarla y empieza a reconocer los patrones por los cuales habías estado viviendo y que muchos, pues, lógicos son, son heredados y que, pues, se han pasado de generación, tras generación. Pero en, esta, en estos años, en estos tiempos, es como reconoce y suéltalo, sana tu árbol, sana tu familia, ¿no? O sea, a través de tus venas corre toda esa información, eh, pues, que ha, que ha sido heredada y heredada y heredada. Y nosotros, la realidad y el propósito es que estamos aquí para sanar eso también, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Mira, yo creo que es muy, es muy fácil. A lo mejor... Mucha gente dirá, para él todo es fácil, ¿no? Pero es fácil. Al reconocer estas dos partes de energías que pae desde el universo, esas dos energías se le llaman energías gemelas. Uno alimenta la parte amorosa en la cual deberíamos de estar y la otra gemela alimenta el egocentrismo, ¿ok? Entonces, cuando tú te das cuenta de, de que el egocentrismo no te está llevando por buen camino, es optar por la parte amorosa, el perdonar, eh, el, el digo, el reconocerte a ti mismo que ya no hay culpables más que tú mismo, sino que tienes que reconocerte a ti mismo de, de, de que tú sí, eres la responsabilidad costado. totalmente la responsabilidad de tus, de tus actos. Vas a lograr empezar a transmutar muchísimas muchísimas cosas que pues bueno el 2022 es lo que nos trae como país y a nivel individual, pues muchos, muchos cambios, sí, demasiados cambios en donde creíamos que ya estábamos seguros que ahí era y de repente nos van a decir, pues bueno, hay que, hay que emigrar de aquí porque no es lo que tú pensabas o vas a empezarte a dar cuenta de que no era el lugar preciso donde tienes que llegar. Así es. Okay. Eh, por acá te dejan unos comentarios. Si alguien desea hacerle alguna pregunta en específico a Ernesto, con todo gusto él va a estar respondiendo. Pero por acá eh, Morgana Osorio te saluda. Loli Mendoza también y dice Laura R.A. Así es, estamos en tiempo de cambio de conciencia soltando creencias y apegos como bien dicen y a darle paso, fluir y vibrar en amor. Eh, Rosa Rose Hernández nos dice hola, dice ¿Cómo puedo elegir una runa para mi día a día? Bueno, cuando ya que ya cuando tienes el ya estudias el sendero, ya tienes unas runas. Normalmente, a todos los que yo les enseño runas, sacas un, una runa que te va a ayudar en cómo que las pruebas que vienes a, eh, eh, vienen para ti, y con esa runa, pues te va saliendo. Siempre es meter tu manita, como así como los magos, mete la manita sin ver lo que hay adentro, y esa runa es la que siempre te va a ayudar. Lógicamente, eh, muchas veces les he dado que todos tenemos una runa por nacimiento. Como tú, tú sabes en las runas también las runas tienen algunas, su sombra y su luz. Entonces, muchas veces esos dones de la runa las, los traemos, pero no estamos viendo que estamos utilizando. Yo te puedo decir, en mi, en mi runa de nacimiento que yo tengo personalmente, es la de Loki. Y ya después de cuando obtienes eh, esta parte de conciencia te das cuenta de todo el tiempo que yo utilicé esa runa como era Loki. ¿Y que era Loki? El que manipulaba, el que hacía, y me daba cuenta de que en la primaria, en la secundaria, hasta en la prepa, él eh, lograba controlar a grandes masas con tan solo hablarles y decir, y me creía, ¿no? hoy me da risa de cómo me pudieron haber creído en esos tiempos todo lo que les decía mis tonteras. Ah, bueno, ¿por qué? Porque utilizaba este poder de la runa sin saberlo, pero ya la traes integrada. Entonces, aquí podemos decir que todos tenemos como esa runa nada más que obviamente tenemos que trabajarla, tenemos que descubrirla, tenemos que tomar el curso para poder ya... Pues no tomar tener, el curso, ¿no? mira, en, en la, en la, ahorita en las predicciones que estoy haciendo, <coughs> voy a comprometer contigo a los que quieran predicciones particularmente, también les voy a sacar su runa de nacimiento, nada más que digan que... Que lo vieron en, en Almas en Conciencia y con gusto les saco su runa de nacimiento a la gente. Ah, bueno, pues entonces ahí contacten a vikingo para que les dé su runa de nacimiento. Entonces está está muy padre y ese es un muy bonito regalo, vikingo, que vas a dar. Entonces sí. nada más, contacten a vikingo. Por ahí ya Sharon me hizo favor de, de poner su número y contáctalo pero también eh, no nada más eh, ya hemos hablado contigo sobre esta parte de las runas también hemos hablado de herbolaria y a ti que te gusta también todo lo andino y por ahí hace poco también diste un curso eh, que me gustaría que lo platiques aquí sobre eh, la sanación eh, de Cristo, me habías platicado si sí, no me... Ah, la, la, la san, las, las sanaciones que utilizaba el maestro Jesús para hacer sus prodigios, todo lo que eligió, lógicamente este curso es eh, separando ya la parte católica o la, lo religioso, nos vamos directamente a cómo el maestro Jesús entendió esto y mira para que lo logren explicar, en, en YouTube pueden encontrar las nueve cartas de Jesús. Ahí es algo muy interesante que pasa con esas nueve cartas y es lo mismo que vemos en el curso. Si la persona no está apta para escuchar o oír estas nueve cartas, pues se va a desinteresar. Entonces es muy raro el que logra llegar a la tercera carta. Vas integrando cómo fue Jesús, cómo es que entendió en ese desierto eh, el cómo empezar a ver esta parte de las dos energías que ahorita hablábamos de la amorosa y dejar de, de, de estar en la creencia de todo lo adoctrinado. Y por eso es que eh, eh, en este curso que les doy de las técnicas de Jesús aprendemos a, a hacer todo lo que hizo el maestro Jesús. Vaya, es algo que no está tan despegado. Jesús mismo dijo que llegaría gente por esos tiempos que lograrían cosas mucho más grandes que él y es lo que ahorita por todo lo que hemos manejado que se dice en las nuevas profecías que se hablan que saldrán 12 personas que tan solo con tocar a las personas sanarán entonces cuatro saldrán del sur cuatro del norte dos del este y dos del oeste y de méxico van a salir dos de aquí entonces, pues como siempre les digo a los alumnos, pues ahí está el casting para los que gusten convertirse en Dios y ahí está la, el casting para los que quieran. ¿Por qué? Porque normalmente por eso es que por esos tiempos se hablan mucho del regreso de Jesús, para los budistas el regreso de Buda. No, es la idea de que ahorita va a generarse nuevos dioses, nuevas, nuevas mujeres y nuevos hombres en el equilibrio de lo que estamos viviendo en esos tiempos en, en la tierra ok, entonces eh, basado en las técnicas pues podemos hacer muchos logros con este último curso que di mucha gente que ha logrado eh, con lo que la técnica que le di empezar a quitar muchos bloqueos y desequilibrios al instante eh, y a distancia sin tener a la persona a un lado eh, pues es créeme que es algo muy, muy muy padre, satisfactorio ver cómo están logrando demasiados este, éxitos mucha gente, sobre todo sanar a personas con dolores eh, ahí mismo en el curso que tuve una persona que llegó con, con un dolor de cintura que no podía casi ni sentarse y en el momento le hicimos la sanación y vaya no te estoy diciendo a la hora, eh, te estoy diciendo a los minutos de que se hizo la sanación ella empezó a caminar y a sentarse y hacer ejercicio o movimientos que no podía hacer, los pues lo a hacer ok, bueno pues ahí está eh, y son varias las terapias que, que tú das y que están, están muy padres, yo he recibido terapias de, de vikingo y la verdad es que si sí, este, su forma de trabajar es, es, es muy buena, es muy profesional y yo les invito a que experimenten ya sea la lectura de runas para ver cómo les va a ir este 2022 ya de manera eh, personal, porque yo aquí hablamos así como de manera general para, para todos, pero pues ya si tú quieres eh, trabajar algún tema en específico, si tienes alguna inquietud, eh, pues contacta a Vikingo también para que él pueda orientarte eh, en ese sentido y te pueda él recomendar algo que también, bueno, aparte de todo esto, Vikingo eh, tiene a la venta playeras, esa playera a mí me gustó la de protección que tienes con todo lo de las runas eh, platica de esa playera que tienes por ahí a la venta okay. mira, es una playera que normalmente ya tengo rato haciendo playeras pero ahora quise sacar como una playera para dama con un galdra eh, se le llama galdra es como, como decirle alta magia es un símbolo nórdico en el cual da protección, se llama el ice galmur esta, este, este símbolo es como una protección que da Odín a su descendencia, que su, eh, su descendencia son los Eishas, y todos nosotros tenemos... Técnicamente somos Acer. Entonces es una protección que te ayuda, pues bueno, contra eh, portar una playera. No, no Le pongo muchas veces al anuncio, no, no es una playera, es llevar una protección junto a ti que evita que se adquieras energías negativas. por lo al caminar, no sabemos por dónde pasamos. O evitar asaltos, evitar tantas cosas que lo a veces por, por lo mismo que vamos, este, traemos tantas cosas en la cabeza, no percibimos todo. Entonces, ¿cómo traer una protección activa en ti? Entonces, esa playera pues, fue eh, ideada, ya la doy lógicamente activada para que empiece a funcionar. En el momento que tú te pones la playera, es como si activaras en un rango de 5 metros a tu alrededor una protección para que no se te acerquen energías energía negativa Ok, también. Y velas también. Eh, trabajas varios eh, tipos de, de velas que también este, están muy bonitas. A mí me gustó mucho una que eh, le compré, que es de meditación y armonía. Eh, la he ocupado muchísimo y la verdad es que me ha servido muy, muy bien. Sí, entonces tratamos de, de ir metiendo velas, este, lógicamente siempre en la ayuda de, de, de la conciencia, y pues trabajo las velas, trabajo los hilos de colores, el, el dorado, el rojo, el amarillo, y todas esas eh, eh, eh, velas para siempre tener luz en tu, en tu casa eh, y dar luz a tu persona, a tu familia y al mundo entero. Uh -huh. Bueno, pues ya saben ahí que pueden eh, adquirir ciertos productos con él también que, que pues ahí está. Eh, Rosa Hernández dice que qué enorme bendición, dice que le encantó todo esto y dice que ella eh, quiere seguir estudiando esto mucho este, sobre las runas. Eh, Beatriz Rodríguez dice, Maggie, es por invitar al vikingo, dice, nos da información muy valiosa e interesante reina Olán también te felicitan porque dice que es muy buena información aquí la que nos estás compartiendo sin duda espero le, le sirva y bueno lo, las dudas que tengan pues será un gusto siempre responderles ayudarles con algo y pues bueno aquí estamos para todo lo que necesitan bueno pues ya saben, entonces por ahí es, está ahí el número de, de vikingo, inclusive en la invitación que yo les envié eh, del programa que la publicamos a, el día de ayer en Almas en Conciencia en Facebook, eh, ahí puse hasta abajo el link de la página de, de vikingo por si quieren eh, ya hacer ese contacto, ahí está la, la página de él para que lo puedan contactar y para todas las personas que nos están escuchando o que nos escuchan en un futuro en el canal de youtube pues entren directamente al facebook en almas en conciencia y ahí es en donde vas a encontrar la información o dentro de la descripción también eh, dejamos la información de todas las redes sociales y vamos a incluir en esta ocasión la de vikingo así que para que eh, en todas las cajitas de Descripción del canal de YouTube, que si no te has inscrito, inscríbete, que se llama Margarita Mercado, activa la campanita y ahí te van a estar llegando los videos. Si te perdiste alguno, si no pudiste estar, entra. Ya estamos ahí este, con varios videos y bastante información que eh, les va a poder servir. Y bueno, vikingo, pues hemos llegado al final del programa. Eh, se pasó bastante a gusto este programa con mucha información, con mucha reflexión eh, para todos nosotros y te quiero dar las gracias de verdad por, por acompañarnos, por, por estar eh, presente en este programa y darnos toda esta información. Con gusto Maggi y un placer como siempre estar contigo. Este, y bueno, también darte las veces que un día me llegó una alumna tuya desde Alemania a tomar el curso de runas hasta acá, hasta México. La tuve por aquí unos días y pues bueno, siempre es un gustazo eh, estar contigo y el día que gustes pues aquí nos vemos nuevamente. Qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno y pues así, este, así están las conexiones. Y eh, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente Jueves. Y antes de que nos vayamos, nada más les quiero recordar que ya son quedan muy poquitos días para que tú te puedas inscribir al curso del ángel de la Navidad. El ángel de la de la Navidad es este curso para poder recibir todos esos dones regalos espirituales que nos trae este ángel que justo viene con el solsticio de invierno, con el 21 de diciembre y yo voy a estar haciendo el curso el 18, el sábado 18 eh, a las 9 de la mañana va a ser vía Zoom así que no importa en qué lugar del mundo te encuentres, puedes hacer este curso conmigo, puedes pagar ya sea por transferencia o por Paypal, también eh, está la opción Así que si aún no te inscribes, inscríbete, todavía hay tiempo y eh, vas a recibir varios regalos. Canalización del ángel eh, personal, eh, va a ser una, eh, voy a hacer una canalización personal para cada persona que esté inscrita y bueno, pues los rituales y la magia que se lleva con este ángel. Muchísimas gracias y ahora sí nos estamos despidiendo y nos vemos el jueves para lectura. Hasta luego, Vikingo, gracias. Pero de nada.